Uno de los casos emblemáticos de desapariciones en México y cuyo reclamo de justicia aún se mantiene es el de los 43 estudiantes de Ayoxinapa. Han pasado más de cuatro años desde aquel fatídico 26 de septiembre de 2014 en Iguala y todavía no se sabe qué ha pasado con esos estudiantes. Las responsabilidades penales se diluyen y aún hay muchas interrogantes acerca de cómo se dieron los hechos. Por un lado la famosa guerra contra el narco, por eso tendríamos que alargarnos a 10 años porque esta inició en el gobierno de Calderón, este, fue una política equivocada que provocó la militarización del país en un contexto en que tanto las fuerzas de seguridad como el Ejército tenían vínculos muy fuertes con el crimen organizado. Esto posibilitó que la desaparición forzada, eh, lo que le llaman aquí los levantones, eh, pues se pudieran realizar no solo... Eh, con total impunidad, sino muchas veces con la participación directa de las fuerzas de seguridad, como fue el caso tan reconocido a nivel mundial de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La lucha contra las drogas y el narcotráfico le ha servido a Estados Unidos como herramienta injerencista en diversas partes del mundo en general y en América Latina en particular. La DEA ha jugado un rol gravitante en ese sentido. Ese organismo injerencista fue expulsado de Bolivia en 2008. Ante la ONU, Evo Morales mencionó que la guerra contra las drogas que propone Estados Unidos ha fracasado rotundamente. Agregó que el consumo se incrementó un 40% en las últimas décadas y que en Estados Unidos el consumo de cocaína es de 1.6%, mientras que la media mundial es de 0.4%. Pocas semanas después de asumir en la Casa Blanca, Donald Trump, en un memorándum dirigido al Congreso de su país, identificó 22 países como grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas. Ese memorándum se basó en un informe que señalaba que de los 22 países más productores de drogas, 17 de ellos eran latinoamericanos. Allí figuraba que México abastecía el 90% de la heroína que consumían los estadounidenses. Las razones de este incremento de consumo radican en la creciente demanda de opiáceos debido a los altos precios de los medicamentos. Por supuesto, la lógica imperialista de Estados Unidos responsabiliza a México por esta situación y así impuso el llamado Plan Mérida. El Plan Mérida comenzó a aplicarse en el 2008 y fue parte de la llamada guerra contra las drogas. La intención era capacitar a cuerpos de seguridad, brigadas antinarco y apoyo con moderada tecnología. La realidad muestra que esa cooperación fracasó. No solo porque los estadounidenses siguen siendo los mayores consumidores de drogas del mundo, sino porque buena parte del negocio del narcotráfico se cobra la vida de cientos de miles de mexicanos. Desde el 2008, el Congreso estadounidense le ha asignado a este plan fracasado. 1.600 millones de dólares. Según cifras oficiales, el cultivo de opio se triplicó entre el 2013 y 2016. Escuche bien, ese año el cultivo abarcó 32.000 hectáreas y la producción alcanzó las 81 toneladas métricas de heroína. Y México sigue siendo la gran víctima del consumo de Estados Unidos, que buena parte de su economía la mueve el narcotráfico sin que nadie pueda decir nada. El número de muertos por sobredosis de opiáceos se quintuplicó en Estados Unidos entre 2010 y 2017. Trump habló entonces de una situación de emergencia nacional por el mal uso de los medicamentos, los opiáceos sintéticos y la heroína. Pero en lugar de aplicar políticas de salud pública, el magnate de Nueva York señaló que México era el culpable. Si bien muchas de las personas desaparecidas están involucradas en redes criminales, hay otra gran parte de casos que ocurren como forma de limpieza social, política o territorial hacia personas que obstaculizan la operatoria de esas redes criminales. El estado de Guerrero, de donde eran los 43 estudiantes de Yotzinapa, es considerado uno de los más grandes territorios de muerte disputado por sus riquezas naturales. Esas firmas en varios países de la región han armado verdaderos ejércitos privados y constituyen un estado paralelo y represivo sin importar las vidas que se dejen en el camino. El 5 de febrero López Obrador anunció una batería de medidas, entre ellas figura la reinstalación de un sistema nacional de búsqueda, el nombramiento de un nuevo titular de la Comisión Nacional, la conformación de 24 comisiones locales de búsqueda, la ejecución de todo el presupuesto, la elaboración de protocolos con organizaciones internacionales especializadas y la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense. Iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinap ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra con este decreto Se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la Comisión que se va a integrar para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito. Pues estamos aquí, señor, para pedirle que esta firma que acaba de hacer, pues que no nomás quede así, Queremos que usted siga caminando con nosotros, que siga adelante. Busquemos hasta encontrar a nuestros hijos. Para nosotros es muy duro, es muy difícil. Pasan los días, pasan las noches, no tenemos a nuestros hijos. Yo les pido a todos, pónganse un día, un día si quieren nuestro lugar, para que se sientan lo que es no tener un hijo en la casa, un familiar. Y como ustedes ven, no nomás son nuestros 43 hijos, hay miles más. Hay familias sufriendo porque les falta un familiar en la casa. Quieran que es bien difícil sentarse a la mesa y ver que está una silla vacía. Hay una cama que falta el hijo. Nosotros como padres le pedimos a usted como padre que nos ayude, que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto. Porque no hemos, no vimos ningún avance con él. Gánese la confianza de todos los mexicanos, señor. Como usted ve, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza. Bueno, ahorita hay un contexto de mucha incertidumbre. Evidentemente, la famosa Cuarta Transformación, como se le llama en México al nuevo gobierno, ha despertado muchas expectativas. Y sí han pasado cosas que no habían pasado antes, esto hay que reconocerla. Pero se están enviando mensajes contradictorios. Los familiares reciben de buena gana que el plan que se ha presentado hace unos días sea un plan que recupera muchas de las propuestas por las que ellos venían pugnando como movimiento nacional por nuestros desaparecidos. Eh, reciben con muy buen talante que el, el nombramiento de la nueva comisionada, que era dentro de las propuestas, Carla Quintana Osuna, es una colega que venía trabajando muy de cerca con el movimiento y que tenía mucha más confianza que el comisionado anterior, Roberto Cabrera, con quien hubo pues mucho desencanto. Eh, Carla Osuna viene de una trayectoria de derechos humanos, ella estuvo trabajando en la Corte Interamericana, estuvo participando con Amicus Curie en Colombia eh, durante los procesos de paz. Entonces eso se recibe con muy buen talante. Pero eh, en el momento en que estas cosas están pasando, pues al mismo tiempo tenemos la muerte de Samir Flores en el estado de Morelos que es una activista ecologista que se oponía al establecimiento de una termoeléctrica que se llama Huesca en tierras indígenas Náhuatl y en la que se había comprometido nuestro nuevo presidente a no instalarla. Y ahora, contradiciendo sus promesas, lanzó una consulta al vapor eh, y el... Un día después de que estos activistas indígenas confrontan al representante del gobierno, hombres armados lo matan en la puerta de su casa. Este evento de la muerte de Samir ha realmente levantado mucha desconfianza hacia otras promesas que se estaban dando. ¿no? Entonces, eh, se, solo para cerrar la idea, se ha recibido muchas de las eh, ofertas con eh, eh, una buena actitud en el sentido que vemos, se ven, a veces hablo en plural porque yo me siento como investigadora comprometida con el tema, como parte de este movimiento. Entonces se ha recibido con muy buena fe, pero a la vez hay una desconfianza histórica ante las instituciones del Estado que no se van a borrar y menos con eventos como el de Huesca. Lo que es cierto es que estamos ante un movimiento de familiares de desaparecidos muy fortalecido. El lado, dentro de toda esta incompetencia del Estado, el lado claro, diríamos, es que los familiares se han fortalecido como movimiento, conocen la ley general, de... ellos ven la ley general. ...contra la desaparición forzada y por particulares, como un logro de su movimiento. La conocen de peapa a pa, y te estoy hablando de amas de casa, de campesinos, de dirigentes indígenas... ...que antes de que sus hijos desaparecieran, la mayoría de ellos no tenían ninguna participación política. Pero se han formado en esta lucha contra la impunidad, y ellos están presionando por que esta participación sea real. Va a ser una negociación, va a ser una estira y afloja, pero el plan incluye en uno de sus puntos principales... el hecho de poder crear uh, algo que se le llama el eh, Instituto Nacional de Identificación Forense, que va a crear un sistema único de información, donde vas a tener… La son tres bases de datos que hasta ahorita es evidente que sería lo primero que se tendría que haber cruzado y no se han cruzado. Una es la base de datos de todos los desaparecidos de los 40.000 que hablan ellos, de los desaparecidos eh, reportados con la base de datos de 36.000 muertos sin identificar que están en las fosas de eh, fosas bajo custodia del Estado, en lo que se le llama las fosas comunes. Eh, estos, estos dos con la base de datos genéticos de los familiares que ya han dado ADN. Si cruzamos estas tres eh, eh, bases, vamos a saber si entre los 36.000 eh, cuerpos sin identificar se encuentran algunos de los 40.000 desaparecidos o de los eh, que ya tienen ADN. Y esto no se había hecho hasta ahora. Si se logró tener una ley de desaparición forzada y por particulares como la que tenemos y un plan nacional de búsqueda como el que tenemos, no son solo concesiones del Estado. Son logros de un movimiento social fortalecido, encabezado por las familias, padres y madres de los desaparecidos.